Buenos días por la mañana. Aquí estamos de nuevo un jueves más. Los jueves lastre. Cogemos nuestro pesito. Primero movilizamos articulaciones. Pum pum pum pum. Y y tú sabías por qué la escoba es siempre tan feliz? Porque siempre se va barriendo. Porque siempre se va barriendo. <ríe> yes. Hey. Abrimos, cerramos codos, ahora brazos, adelante, atrás. Eso es, bajamos un poquito, abrimos caderas y empezamos nuestro calentamiento en tres. Estiramos a un lado, a otro. Vamos a hacer cuatro bloques. Dos ejercicios de calentamiento cardio y luego ya cogeremos nuestro pesito. Vamos, arriba a rodillas. Va, vamos. Tres, dos, uno. Vale, soltamos y lateral, arriba y al lado y al lado arriba y al lado venga vamos arriba ordinais tres dos uno Descansamos. De nuevo. Vamos arriba. Y. Rodilla. Va, vamos. Esa es, síguela, síguela. energía uy estos brazos ya parece empiezan a calentar 3 2 1 soltamos soltamos brazos y de nuevo al lado y arriba vamos venga con energía Sigue, sigue. Un poquito más. 3, 2, 1. Y hasta ahí. Soltamos brazos, piernas. Uh, uh, uh. Brazos arriba, rodilla. de nuevo, muy bien retomamos, abrimos, cerramos vamos arriba va, va. Ven, abre bien atrás, juntas esas escápulas así que 10 segundos más 4 3 2 1 ahí wow wow wow Venga, vamos con la última vuelta brazos arriba y ahora cogemos el peso acabando el siguiente ejercicio ya hemos enterado en calor y ya estamos preparados para empezar a apretar un poquito eso es 3, 2, 1. Saltamos. Y último ejercicio de cardio arriba. Vamos. Vamos. Venga. Sigue con energía. Es el último. Va. Va. Sigue. Muy bien. Eso es. Si no puedes saltar, ya simplemente este movimiento es muy guay. Descansamos, cogemos la pesa, el disco, la garrafa, lo que tengamos, hacemos el swing. Bajamos posición de squash y cogemos y levantamos, ahí, a esa altura de los ojos, quizá un poquito más. Venga, bajo, bajo, golpe de cadera, eso es. Ahí, seguimos. Muy bien. Venga. Un poco más. 3, 2, 1. Muy bien. Cogemos el pesito, lo ponemos aquí en nuestro pecho y desde aquí bajamos sentadilla. Peso en los talones y abajo. Peso en los talones y abajo. Si te cuesta mucho este ejercicio, dejamos el pesito en el suelo. Eso es. Y abajo. Eso es. Sigue. Muy bien. Vamos ahí. Eso es. Tres, dos, uno. Y última. Muy bien. sintamos un poco la pesa. Si necesitas, para descargar los brazos. Y de nuevo comenzamos con el swing. Vamos arriba. Estás tan fuerte que no necesitas dejar el disco, la pesa, ya sabes, de un ejercicio saltamos a otro, hasta te puedes saltar el descanso, eso, sigue, vamos ahí, tres, dos, uno, Fantástico. cogemos de nuevo el pesito, cogemos mucho aire abajo, venga, 1, 2, eso es muy bien, llevas un ritmo perfecto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una vez venga vamos a por ella 10, Fantástico. Continuamos, hombros atrás, abdomen apretado. Flexionamos un poquito las piernas y vamos ahí. Eso es, una. Seguimos, dos. Un poco más, tres. Vamos arriba, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y 10, fantástico muy bien retomamos, nos preparamos de nuevo para la sentadilla cogemos ahí venga, abajo, el pesito en los talones es una bajo bien, dos bajo despacito subo, tres venga, cuatro cinco seis, muy bien lo estás haciendo, genial, siete 8 9, venga, una vez más continuamos a la décima y 10 lo tienes muy bien, muy bien, nos situamos para swing y vamos con ello venga, 1 2 golpe de cadera 3 muy importante, Separa el movimiento, la inercia, la paras con el abdomen no con la espalda, no con lumbares eso, sigue eso es. Tres, dos, uno. Muy bien. Y vamos, última de sentadilla. ¿La tienes? Vamos abajo. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 tú si puedes llevar otro ritmo aceleras si necesitas más despacito a tu ritmo eso es y una más y terminamos primera ronda soltamos el pesito brazos, piernas, estiramos un poco muy bien fantástico bueno, continuamos con press militar y remo el remo es este ejercicio que hacemos cuando tiramos brazos atrás. Entonces agarramos la pesa aquí, bajamos, subimos, bajamos y arriba. Bajo, subo al pecho, bajo y arriba. ¿Lo tienes? Venga, vamos con ello. Bajo, subo, bajo y arriba. Bajo, subo, bajo, dos. Bajo, subo, bajo, tres bajo subo bajo 4 bajo subo bajo 5 subo bajo 6 negocio 7 bajo subo bajo 8 bajo subo bajo 9 bajo, bajo, venga lo estás haciendo genial y 10 eso es, muy bien continuamos con press militar la garrafita, el peso lo tenemos aquí en el pecho, bajamos un poquito y empujamos arriba siempre piensa eso que estén el peso un poquito más adelante, tu cabeza no vamos tan atrás que nos tire de la espalda desde ahí, entonces me bajo subo y empujo una, bajo subo, empujo, dos bajo subo, sigue tres Bajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, ya está muy bien, ¿eh? si puedes, eso es, llegamos a los 10, muy bien, muy bien, muy bien. Rotamos hombros atrás, trabajamos bíceps. Los hombros bien bloqueados atrás. Las piernas fuertes, se las tomen fuerte, bien apretado. Y desde ahí subimos arriba. Uno, bajamos lento. Dos, bajo lento. Tres, bajo lento. Cuatro, eso es. Los hombros bien atrás, ya ves, y estirando el brazo. Mira, de aquí no se mueve. Venga, sigue. Cinco. Lo tienes. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Fantástico. Muy bien, muy bien. Retomamos remo. Venga, vamos. Abajo, arriba. Abajo, me levanto. Abajo, remo. Bajo, subo. Abajo, remo, bajo y arriba. Van tres, ya, seguimos. Vamos a por la cuarta. Un poquito más, eso es. Sigue, sigue, sigue y arriba. Siete. Ocho, venga, vamos, un poquito más. Nueve remo, aprieto, bajo y muy importante mover toda la musculatura Estiramos bien nuestra espalda recogemos bien atrás cuando remamos ¿sí? bien vamos con el press militar de nuevo estamos ahí bajamos bajo, fuerte arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 ahí, para los más aplicados muy bien bices de nuevo, rodamos hombros atrás fuerte el abdomen y vamos arriba, vamos con ello 1 Estiro, dos, eso, sigue, tres, bajo, lento, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, fantástico, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a coger nuestro pesito, nuestra, nuestro peso y nos vamos al lateral. Si lo puedes agarrar con una mano, esto estiro, bajo y dorsal. Eso es, van dos, seguimos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 9 y 10 como tira de aquí de caderas, ¿verdad? caderas, todo el transverso cruzado vamos al otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 y 10. Muy bien, muy bien. Seguimos con lance. Bajamos, vamos adelante. Bajo. uno, Cambio de pierna y vamos con otra. Dos. ¿Tienes? Recuerda, hombros atrás, bien apoyado la pesa, bien apoyada la garrafa en el pecho y desde ahí. Abajo. uno, Cambio de pierna. Dos. Sigo. 3. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguimos para abajo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y última. Uno y cero. Muy bien, fantástico. Lo estás haciendo genial. ¿Ok? Cogemos de lado y de nuevo nos trabajamos dorsal, lateral, transverso, cruzado. Dos. Sigue arriba. Tres. Vamos. Cuatro. Gira bien. Lesiona. Cinco. Seis. Siete. 8, 9 y 10. Fantástico. Vamos al otro lado y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 y último. eso es fantástico venga mi gente vamos adelante con las 8 y 8, 16 venga, tú puedes abajo, 1 recuerda el peso en el talón cuando va adelante peso en el talón, eso es, 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 uno y cero, fantástico, muy bien, muy bien, nos vamos al suelo, cogemos colchoneta, lo que tengamos, muy bien, desde aquí, vale. agarramos el pesito, rotamos las piernas, apoyamos bien la lumbar, muy importante bajamos el peso, llevamos atrás y estiramos piernas, llevamos el pesito adelante, piernas disco adelante, levantamos incluso el glúteo, apretamos ahí un poquito, una, sigue ahí, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9 y 10. Fantástico. Fantástico. Muy bien, muy bien. Y desde esta misma posición hacemos sit up. Llevamos brazos atrás y salimos arriba, agarramos talones. ¿Lo tienes? Eso es. Vamos atrás, estiramos atrás. Salimos arriba, uno, vamos atrás, arriba, son dos, un poquito más, tres, cuatro, cinco, seis, siete, utiliza la energía de tus brazos, lanza los brazos bien arriba, ocho, 9, estira las piernas y 10. Muy bien, fantástico. De nuevo, cogemos la pesita. Lo primero, colocamos bien la espalda, cabeza, todo bien, bien, bien apoyado, bien firme en el suelo. Cogemos nuestro peso, estiramos atrás y ya notamos cómo se tensa la parte del abdomen solo por sostener el peso ahí atrás en brazos. Y llevamos arriba, vamos atrás. Arriba, dos, sigue ahí, tres, seguimos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, un poquito más, y diez. Ho, ho, ho. Madre mía, cómo pica ahora, ¿eh? Cómo se nota. Muy bien. Colocamos, estiramos, brazos atrás, nos vamos de nuevo arriba, sit up, en una, una, vamos, dos. Estira bien, cuando vamos atrás, estiramos bien brazos y piernas y subimos y congestionamos, ¿vale? Estiramos brazos, pierna y subimos. Cuanto más alonguemos, estiremos nuestro músculo, cuanto lo congestionamos, más beneficio, más tensión, más congestión logramos. Eso es. Sigue. Cuatro. Cinco. Seis. 7. Siete. 8, 9, una más y 10. Fantástico, muy bien, bravo, bravo, bravo, bravísimo. Vale, de nuevo agarramos, cogemos el pesito y vamos a seguir trabajando transverso, cruzado, vamos a trabajar toda la parte del abdomen lateral. ¿De acuerdo? Apretamos, estiramos el torso, cogemos el besito. si te cuesta mucho, simplemente con las manos juntas y tocamos a izquierda, derecha. Tocamos izquierda, derecha. Vamos. Eso es, izquierda, derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 y 10. Muy bien, recuperamos la postura que teníamos anteriormente. Y desde aquí vamos a hacer puente de glúteo o hip track, donde vamos a poner nuestro peso. Aquí lo más cerca a nuestras piernas. Y desde ahí vamos a subir y apretar arriba. ¿Lo tienes? Venga, subo, bajo. Subo, fuerte arriba. 1, bajo fuerte, aguanto un segundo, van dos y bajo, más arriba, tres, me bajo, cuatro, sigue, cinco, seis, aprieta curete, siete, ocho, nueve, y 10. Muy bien, lo estás haciendo genial. Venga, vamos. Que estamos terminando. Nos ponemos lateral. Lateral de nuevo. A un lado. 1. Así. 2. 3. 4. 5. 6 siete ocho nueve diez sí que dos más once y doce estupendo nos damos la vuelta y apretamos ahí venga muy bien rotamos espalda y vamos arriba empujamos fuerte caderas arriba 1, bajo, 2, siga 3, 4, 5, 6, 7, fuerte, 8, 9, y 10, fantástico, ya la pesita ha cumplido su función por hoy la dejamos aparte y desde ahí rotamos rodillas arriba, eso es, Vamos un poquito la espalda y de nuevo estiramos una pierna, la pierna que tenemos flexionada gira al lado contrario. Nos acompañamos con la mano. Los hombros tienen que estar en contacto con la colchoneta. Lo que gira es la parte lumbar, la parte baja espalda. Inhala, exhala y ajusta un poquito más. Eso es. Inhala, grande por la nariz, exhala. Suave. Inhala, exhala. Fantástico, venimos al medio de nuevo y subimos las dos rodillas, estiramos el que nos queda, el brazo, el, la pierna derecha, giramos la rodilla flexionada a la derecha. Eso es. Recuerda tus hombros bien apoyados y buscamos eso, girar espalda, lumbar y nada, exhala, ajusta un poquito más. exhala ajusta suelta suelta recuperamos rodillas arriba y rotamos un poquito en la espalda y desde aquí nos giramos a un lado rotamos y nos vamos atrás un saludo al suelo dejamos caer el glúteo de las piernas estiramos los brazos eso. Inhala, exhala. Lo más cerquita al suelo, vamos rectando, girando, arqueando nuestra espalda. Salimos hacia el perro boca arriba. Eso es. A la cobra, perdón. Eso es. Espera. Estiramos arriba. Eso es. Siente cómo se libera el cuello, los brazos. Y cambiamos los pies. Empujamos cadera arriba. Cuello neutro, cabeza neutra. Siente el peso de tu cabeza. Empuja fuerte brazos, piernas flexionadas. Jugamos un poquito buscando talones al suelo. Cadera bien arriba. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos al medio. Apoyamos rodillas. Llevamos una rodilla adelante. Llevamos rodillas adelante. Flexionamos cadera. Flexionamos cadera y empujamos a brase. Liberamos la pierna que tenemos apoyada. Y si puedes lleva brazos atrás hom tira de los brazos los hombros van hacia abajo el pecho hacia afuera inhala y empuja un poquito más hacia adelante eso es eso es eso es, eso es. última inhalación exhala, suave muy bien cambia vamos abajo nos acostamos levantamos espalda de nuevo la cobra de nuevo chequeamos espalda está todo en su sitio el cuello ligero suelto las bares bien estiradas y nos vamos atrás y estiramos brazos dorsal inhala exhala y relaja Bajo, vuelvo al medio, posición central, elevo la otra pierna que nos queda por estirar, rotamos la pelvis, cadera adelante y empujamos un poquito cadera. Ya tenemos la posición, rotamos los hombros atrás, las manos tiran hacia abajo y separamos lo que podamos buscando esos hombros. Que esos hombros nos vayan bien, bien, bien atrás. Miramos al cielo. Eso es. Y ajustamos tensión en la pierna. Eso es. Muy bien. Eso es. Ajustamos un poquito más. Y de nuevo, aquí estamos. Nos vamos atrás. Estiramos la espalda por último. Inhala, exhala. Y última vez. Muy bien. Pues aquí estamos, ya listos, preparados para el siguiente paso de la meditación.